Qué tal, Guimés? Aquí los saludos, a City. bueno, esta vez les traigo un gameplay de Pong.exe que ya no les había traído juegos de miedo, así que bueno, vamos a traerles este que se llama Pong.exe. Pong que aquí está el canal de quien hizo el juego que se llama Robert T Games, así que le, pues vayan a ver y a ver qué otros juegos de terror tiene, así que bueno. Vamos a jugar este que, a ver, vamos a leer las instrucciones que dice, "Up and down, jump", Ajaja Que debemos bajar las flechitas y juntar 10 puntos para ganar. Sí, el balón no playa se queda atascado, solo presiona espacio y se reiniciará. Ok, bueno, vamos a jugar. No sé de qué trata, pero bueno. Ay, ay, fuck. ya per ya estoy perdiendo. Ok, es el punk, ping pong ese, tradicional. Y perdón si escuchan unos martillazos, pero no sé qué están haciendo acá al lado de mi casa, que parecen que están tirando la muralla china. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, ya vamos perdiendo, no sé qué. Qué, ¿Qué pasa si meto, bueno, si... No sé si han jugado este juego, yo me acuerdo que sí en mis tiempos de chiquito todavía me tocó esto, aunque todavía ya, ya estaba desapareciendo, creo que fue ese último año creo, en donde jugué, que fue que ya no, ya no estaba, así que bueno. A ver, vamos a ver qué onda con estas cosas que, que no, no no me acuerdo cómo jugar muy bien. No me acuerdo cómo hacerlos. A ver, se podía hacer creo que efectitos, así todos raros, pero no, no me acuerdo muy bien. Ok. Si, sí, si sí, ven nada más el chiste, dale a la pelotita Por eso se llama ping pong, ¿no? Porque es como el ping pong Bueno, ya, ya, yo lo... hola ¿Vieron eso? Que onda? Sea, se trabó así todo raro Vamos... Ay, okay. Lo que ya vi es el truco Ay, O sea, vean El truco, el truco, ahí va, el, va El tiro mágico, el tiro mágico Vean, vean, vean, vean, vean, vean. Oh. Ay, carajo, ¿qué fue eso? Dios mío, ¿qué es eso? Dios mío, les digo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Screamers van a ser screamers? Dios, ¿por qué? No puede ser. No pensaba que iba a ser otra cosa. No, hombre. A ver, ¿eh? vieron ese tiro? Como un efecto circular? ¡Ay! ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Ah! No te voy a perdón, grité como... ¡Ah! Qué... ¿Qué está pasando? estás ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo miedo. Ya, ya pasó. ¿Qué pez? Me dio un ataque. ¿Uf, uf. Ok, como que ven. No es de que se esté trabando el, la compu o algo así. Así es el ahora como que está yendo más lento. No sé por qué. Tiro épico. Con efecto tridimensional. No, mía, así. Dios mío, están tirando la muralla chida. ¿Qué pez con los martillados que están dando? Fuck. Ya ni, ni cuando tiraron el muro de Berlín ahí en Alemania, Dios mío, bueno ya, después vemos historia. Ok, vamos a, a intentar que meta, que se meta esta pelota circular cuadrada, ok. Ay, hasta se me salió la baba. Ay, Dios mío, me asustaron esos criminales, carajo. Bueno, que el Joker, que qué peiza, o sea, no me... Por el sobresalto, nada más grité, o sea, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué está pasando? Si sí, les cuento mi primera anécdota, anécdota, perdón, que cuando tu, cuando fue mi primer screamer, creo que fue de la niña de Laros, no recuerdo de de cuando era un video de que debía seguir el. Ok creo que es espacio, ¿no? Dijo. Eh, amigos, amigos, este, shift uh, control, iPhone, dice. Hola, hola. WTF, ok, ya se reinició, no sé cómo Pero bueno, entonces la anécdota esta ¿Vieron eso? ¿Qué peces? Que era de la niña del aro que debías de seguir un caminito WTF Que debías de seguir un caminito Y al último te salía el screamer, Así que ese fue mi primer susto ¡Oh, shit! What the algo! WTF Escucho como una respiración toda loca Tengo miedo, se escucho como lengüetazos Así, cuando le das a un, a un murciélago, así. así, así, nunca me ha aviado un murciélago, no chavos, están chavos, chavos, no, ni yo, pero, pues, quién sabe qué se sentirá al amar un murciélago, ¡ay! casi latino, casi, ok, ya vi que la técnica es hacerle así, de ladito, ahí va, ahí va, va, va, va, bien, ¿what? ¿vieron? ay, esas trampas, no, hombre, pues así yo utilizo mis hacks, ¿no? ¡ay! chinito de tu alma, Chinito de tu alma, está fuerte esto, está fuerte. No escucho nada. ¿Qué está pasando? Uh, oh, fuck, perdón por gritar, pero es que me está dando miedo y eso que es de día. Fuck. Uf. Y si pregunta por qué grabo de día y no de noche, es porque se ve mejor. Eh, y Porque las luces eh, este, en la noche no, no no ven mi cara ni nada de eso. Y ahorita apenas la pueden ver, creo. si es que subo esto con mi cara porque no sé si se vea bien. Así que bueno. Dios me asustó Jeff The Killer, asesino de leyendas. Es que lo, lo que lo que te sobresalta es el grito, lo que te, y ya, o sea, no, no, no te no te asusta la imagen. O sea, es el, es el grito, que te, no te lo esperas, no, no Otra vez, maldita máquina es inservible, a ver, a ver, destrábate, destrábate, destrábate, juego asesino. No sé, tengo miedo, siento que va a salir algo Ok, ahí está, ya se reinició A ver, vamos a hacer un tiro épico ¡Paz! ¿Vieron? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, no manches! O sea, ¿qué pez? ¿Qué está pasando? Ya, ya casi se acaba, ya casi se acaba Es a los 10 puntos, tengo miedo de que vaya a pasar A los 10 puntos Ok, ¡oh! ¡Con la putita! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, bien, bien, bien, bien! bien! ¡Uh! ¡Desvío! ¡Uh! ¡Wasabi! ¿Qué onda con, con este escudo todo raro? ¿Quién ha inventado el ping-pong Screamer? Lo habían puesto, ¿no? Dios. Uf, con los Screamer, asesinos. ¡Ya! ¡Dejen de martillar, carajo! No, no, no es el muro de, de. Digo, de la muralla china. Dios. Es que no, es, no sé si se vaya a escuchar, pero parece que están. Martillando así bien duro, duro y pum, pum, pum. siento que van a tirar mi pared ahorita y me va a caer en la cabeza Ahí, ahí está muy difícil, a ver Carajo está ¡Suscríbete! Ahí va, ahí va, va, ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ay Maldita máquina, cuánta Cuánto le pusieron de dificultad a esto, o sea, ya, ya debería. A ver idiota me equivoqué ya debería haber acabado a ver a ver es que el truco es de rebote así pum pum pum para arriba porque este como ahí está así porque ese como que la máquina que se confunde o algo así Vean, ya vean ¿Cómo se confunde ¿Cómo se confunde ¿Cómo se confunde ¿Cómo se confunde ahí va ahí va bien ¿Por qué me espanto si ah maldito sonido, maldito sonido, cállate, cállate, cállate, cállate, cállate, cállate, eso, ok, ya vi la técnica, y va, un tiro parambólico como Oliver, no me acuerdo cómo se llamaba Oliver, pero el de los supercampeones, vean, un tiro épico, un tiro épico, gané, que se los gatos, no, gatos, vean, no sabes, son gatos y, gracias por jugar, click or an any king to ¿Quién sabe qué estoy diciendo? Hasta el inglés se me está trabando a ver Bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Pong.exe Que es, se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen Es gratis, y bueno Nos vemos en el siguiente video Ya saben, si les gustó, déjenme su like, suscríbanse si no lo están Y nos vemos en un siguiente juego de miedo O, o un juego de lo que quiera subir Así que bueno, ¡Nos vemos!